Perfecto, entonces añadimos nuestros archivos fuente a la librería del proyecto. Siguiente paso, verifiquen en estos tres puntitos el formato o la resolución de su video. ¿okay? Vean cómo está el 16.9, que es el tradicional, es el, el mejorcito. Siguiente paso, vamos a añadir al storyboard aquellos elementos que vamos a editar. Pueden simplemente arrastrarlos Ahora que ya tenemos todos nuestros elementos, lo que sigue es ver qué podemos realizar o editar en cada uno de estos archivos. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionarlo. Para seleccionarlo nada más tenemos que dar un clic sobre él. Para recortar, lo que van a hacer es seleccionen su video. En la parte de arriba está la opción de recortar. Y al darle clic, se va a abrir una nueva ventana donde aparece únicamente el archivo que seleccionaron y luego, en la parte de abajo, aparece desde dónde van a iniciar a recortar y dónde finalizan a recortar. Entonces, de esta manera, estoy recortando yo el inicio y el final. Una vez que ya se recortó, lo único que restaría es darle clic en el botón de don. ¿Qué pasa si lo que ustedes desean eliminar está en el centro? Seleccionen, por favor, su clip de video. Y ahora vamos a elegir la opción de dividir me aparece esta pantalla de nueva cuenta y con este cursor yo voy a seleccionar dónde deseo cortar el video. Una vez que ya lo tienen hecho de esta manera, denle clic en listo. Y vean ahora cómo tengo ya dos clips de video. Eh, digamos, si lo hicieron este al inicio, quiere decir que hasta aquí es donde les sirve el video y el inicio de este sería lo que tendrían que eliminar. Entonces, lo selecciono, luego le doy clic en donde dice recortar y ahora vean cómo aparece el segmento donde está recortado y a este le voy a recorrer otros 10, bueno, punto 1 segundos. Y una vez que lo tengan, ya nada más denle clic en hecho. Ahora, vamos a ver un poquito de efectos que podemos añadirles a los videos. Seleccionen por favor el primer video y después vamos a seleccionar la opción de texto me va a aparecer la siguiente ventana. Puedo seleccionar en dónde deseo que aparezca ese texto y del lado derecho yo voy a escribir el texto y puedo elegir el diseño o el estilo de mi texto. Ustedes denle clic en cada uno para que puedan ver cuál es el cambio. Vean cómo lo puedo poner al centro, cómo lo puedo poner arriba, al lado, en el centro, abajo y hacia la derecha. Ahora, le voy a añadir movimiento. Denle clic, por favor, a el primer video y después le vamos a dar clic a Movimiento. Me aparece esta nueva ventana y del lado derecho tengo los movimientos preestablecidos. En el previsualizador le pueden dar en Reproducir y vean cómo está el movimiento de zoom hacia el centro. Ahora, en lugar de movimiento, vamos a añadir efectos en tercera dimensión le voy a dar clic al video y después en donde dice efectos en tercera dimensión. Eh, ahorita vamos a trabajar con los efectos que ya están instalados. ¿ok? Y en cuanto le dan clic, se inserta sobre su clip de video. ¿okay? Ustedes lo pueden también editar, es decir, lo pueden hacer más grande y pueden girarlo. Todos los efectos que ustedes inserten van a aparecer en la sección de editar. Entonces, le voy a poner en volumen cero para que no se escuche el audio de este efecto. Sobre el segundo segmento, únicamente le voy a añadir un poco de filtro, le doy clic al segundo segmento y después le voy a dar clic a la opción de filtros. Denle clic a cualquiera de ellos y elijan el que más les agrade a ustedes, ¿ok? Ahora, voy a modificar la velocidad en la cual se reproduce este video. Para añadirlo, le vamos a dar clic y después le vamos a dar clic en donde dice Velocidad nos aparece el siguiente cuadrito donde la velocidad por defecto es 1x y ustedes pueden reducir el tiempo de reproducción o aumentarlo. Entonces, profesores, esos efectos son los básicos que vamos a poder realizar nosotros con videos. Vean cómo esta imagen del gato tiene dos franjas negras del lado derecho. la seleccionan y después del lado derecho está la opción de remover o mostrar las barras en negro. Si ustedes le dan clic a esto, va a aparecer por defecto el de ajustar a su video. Pero también está la opción de remover esas barras en negro. Hace un zoom al centro y desaparecen esas barras en negro. Vamos con el audio. Para hacerlo, en la parte superior derecha voy a encontrar la opción de archivo de fondo. Previamente asegúrense profesores de seleccionar la duración en la que ustedes quieren que ese audio se escuche. Una vez que lo hagan, le voy a dar clic en música de fondo, para que aparezca la siguiente ventana, y vean cómo aparecen los sonidos preestablecidos. Una vez que seleccionan su audio, le dan clic en sincronizar, lo único que restaría es darle clic en listo. Vamos a añadir el segundo tipo de audio. Para hacerlo, le dan clic en la opción de audio personalizado. Les aparece la siguiente ventana en la cual va a estar seleccionado a partir de dónde se va a insertar ese audio. Después del lado derecho van a encontrar la opción de añadir un archivo de audio. Le dan clic, les va a aparecer eh, el cuadro de búsqueda o la ventana de búsqueda de archivos. Y vean cómo en la parte de la derecha yo puedo ajustar el volumen y también puedo añadir efectos de fade in y de fade out. Muy bien, entonces para exportar el video le vamos a dar un clic a finalizar video me va a aparecer qué calidad de video, mi recomendación medio y alto. En más opciones, asegúrense nada más que esté activada la opción de aceleramiento de hardware. Una vez que le dan clic en exportar, les va a preguntar por el nombre, dónde lo quieren guardar y comienza el proceso de exportar nuestro video.